Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día domingo, el último domingo de este mes de enero. Va avanzando el tiempo, queridos hermanos. Y hoy no perdamos la oportunidad de agradecerle a Dios, de encomendar al Señor nuestro día, de decir gracias. Ha sido un mes maravilloso en la presencia del Señor. Señor, hoy quiero darte gracias por todas las bendiciones que me has dado. Señor, hoy quiero darte gracias porque sin merecer, Tú me has amado generosamente.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 os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran muchedumbre hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda en Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que en Amán el Sirio. Al oír esto todos en la sinagoga se pusieron furiosos Y levantándose lo le empujaban fuera del pueblo Hasta un barranco de, del monte En donde se alzaba su pueblo con intención de despeñar Pero Jesús se abrió paso entre ellos Y se alejaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno mis queridos hermanos mire esta palabra de hoy tan fuerte ¿Cuántas veces dejamos pasar la bendición Por nuestra arrogancia, por nuestra prepotencia? Creemos que conocemos de Dios A veces nos creemos aviondos ¿No? Yo quiero invitarlos para que con humildad acudamos hoy a la palabra, con humildad hoy nos acerquemos a la Eucaristía, celebremos dando gracias, encomendándonos a Dios, todo lo recibimos de Dios. Seamos humildes queridos hermanos y dejemos que el Señor entre en nuestra vida, entre en nuestra casa. Recuerde querido hermano, hoy celebrar la Santa Misa, acuda a su templo parroquial y celebre la Santa Misa, aliméntese del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo bendiga, el Señor lo libre de todo mal y peligro. Un buen día para todos, queridos hermanos.